gracias amado francis y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy la verdad es que es muy eh, cuesta arriba pensar todo lo que significa y la posición que hemos asumido todo el tiempo con los procesos huelgarios si bien es cierto que es un derecho democrático es un derecho de los pueblos de solicitar a través de los mecanismos que se entiendan prudentes eh, las diferentes reivindicaciones, y más cuando se trata del incumplimiento de las autoridades. Señores, a la gente no se pone de relajo. Más allá del tema burocrático que se da, que entendemos para la eh, iniciativa de proyectos ya ofrecidos, es decir, el, el gobierno no se maneja como decir, ah, déjame sacar este dinero del bolsillo para arreglar esta obra. Hay procesos que se deben de cumplir. Ahora bien, nosotros tenemos más de un año, más de un año, alrededor de un año, varios meses, viendo a los funcionarios locales, a los funcionarios locales, senador, alcalde, gobernadora, autoridades representantes de las instituciones que pueden y tienen a mano la posibilidad de resolver las solicitudes que hacen, desde eh, culminar, señores, el asfaltado de las diferentes comunidades. Si no lo van a hacer, no lo ofrezcan, no traigan los equipos y le pasen a dos o tres calles y luego se lo llevan, que es la práctica acostumbrada. Señores, pero nosotros, de, nosotros debemos de romper con esto. Ministerio de Obras Públicas, señores, el puente este de Ugamba, decíamos an antes de ayer, le preguntaba a Mado, uno de los muchachos cuántas veces, se le ha dado la picada, el primer picazo, como se dice. Si no lo van a cumplir, sencillamente no lo ofrezcan. A las comunidades, a los pueblos, no se le pone eh, de relajo. Eso por un lado. En dos ocasiones hemos visto, si se quiere, eh, en un momento determinado, mi compañero llamaba de irrespeto al comportamiento de los organizadores, que le decían, a las autoridades, nosotros no creemos en su palabra. Cuando tú ofreces y ofreces y no cumples, llega un momento en que la confianza, la credibilidad y hasta la empatía se pierde. Eso aplica para todo. Yo no puedo ir como representante de instituciones a decirte en una, en dos, en una, en dos ocasiones, yo te voy a resolver eso. Para luego sencillamente llevarme los equipos, sencillamente no dar respuesta, o no saber qué esté pasando con lo mismo. Ayer nos escribió alguien de la comunidad de, de aquí, del, del barrio de Ugamba, al parecer, y preguntábamos, es una representante local del gobierno, o a nivel nacional, y decía, las casas que están ahí están pidiendo millonadas, por eso no se ha podido hacer siquiera el levantamiento que hablaba el señor eh, Mercado acá. Hay un asunto de información, pero la realidad es que al momento... Esas cosas ofrecidas en varias ocasiones no se han cumplido o no se ha visto iniciativas reales de que se encaminen a, a, a iniciar los proyectos. Nosotros tenemos tantos problemas básicos, no solo en San Francisco de Macorís, es un, un problema a nivel nacional, es una deuda de toda la vida. Hablar del sector eléctrico, hablar del agua... Señores, un tema de salud elemental para la vida, no tener acceso a agua potable, o que te llegue dos veces a la semana, o que tú tienes eh, que poner una bomba, o que tienes que estar llamando a los medios de comunicación porque el balulero te tiene la llave cerrada, porque hay un técnico que debe de venir de la capital a resolver un problema de avería, tú dices, no es posible. Entonces, ante todo esto, San Francisco de Macorís, que se ha identificado durante toda esa historia, por ser un pueblo guerrillero, por ser un pueblo que enfrenta, por ser un pueblo que busca soluciones a las demandas que quiera a través, básicamente, de las manifestaciones huelgarias. Ese es el mensaje que se tiene, ese es el mensaje que se percibe de que lo que se logra es a través de las huelgas. Decía en un momento determinado alguien, el hospital de, regional que, que empezó en el gobierno de Danilo y que ofreció dos veces fecha para entregarlo y ahí está, no es un, una ganancia, no es un logro de los procesos huelgarios. La circunvalación tampoco, eso es lo que dice el gobierno o los representantes de los gobiernos. Quitándole ese poder que se entienden que tienen las organizaciones populares de decir: eh, esto se logró en nuestra comunidad gracias a los procesos de manifestación. Ahora, ¿qué pasa cuando se hacen los llamados a huelga? Yo le preguntaba a Mercado. Y yo creo que eso que tú planteas, que tú dices ahora que es un planteamiento que, que han hecho... ¿Los gobiernos? Los, no, no, los dirigentes comunitarios. Okay. Yo pienso que eso es un mito. Habría que ¿Tú sabes por qué? Si sí, ¿tú sabes por qué? Porque cuando hacen una carretera o un camino vecinal han hecho 20 huelgas. Eso te indica a ti que las huelgas realmente no han tenido Sí, esa yo no asumo incidencia. uno u otro, por eso digo, habría ¿Qué que pasa dimitificar. Que ellos se arrojan ese, ese estos derecho logros cuando en realidad no lo tienen porque de alguna manera como decía este muchacho hace un momento, uh -huh. quieren hacer liderazgo, uh -huh, uh -huh. quieren que se vea que el movimiento fue lo que provocó que se hiciera tal o cual obra. Eso es mentira. Entonces, en ese sentido, no, no asumo una posición u otra. Por eso te digo, hay que dimitificar si es cierto qué tantos logros se obtienen a través de los procesos huelgarios. Yo estoy planteando el panorama general de las posiciones que asumen los movimientos, del impacto que tienen los, las huelgas, de los logros que tienen, de ese choque de presión que tienen los representantes de las comunidades ante el gobierno local o central. Eso por un lado. Ahora, el aspecto de la imagen que se tiene de un pueblo, como se conoce a San Francisco de Macorís, el pueblo huelguero o huelguista, donde en un momento determinado, no sé si recuerdan, que dijo una ex diputada de aquí de, San, de la provincia, a San Francisco de Macorís no viene la inversión por las huelgas que se hacen. A San Francisco de Macorís no vienen las grandes inversiones porque se hacen investigaciones de factibilidad, se hacen investigaciones de mercado para saber si yo, como una empresa grande, me va a convenir poder eh, instalarme allá. Y, y se han hecho realmente indagatorias a ver cuántas empresas grandes hay en San Francisco de Macorís realizando actividades comerciales. Aquí, por ejemplo, hay una representación de todos los bancos, a excepción de esos bancos que han traído los venezolanos, incluso el Banco Santa Cruz aquí, que es un banco pequeño que no tienen presencia en muchas partes del país, pero sí la tienen en San Francisco. A nivel de industria y de importantes eh, marcas, eh, los, porque los bancos, eh, yo entiendo que... Lo que pasa es que San Francisco de Macorís ha sido desde siempre un, un enclave comercial, no industrial. De hecho, ¿cuáles son las industrias que hay aquí? La Codal, la Nestlé, tiene 40... 40 la, años. La, la base productiva agrícola... Es comercio. Y comercio. Es comercio. Pero la, la agrícola es lo que supera. Es ¿Tú decir, sabes que producción era el, cacao, Tú sabes arroz? lo que era el gran comercio. El gran comercio antes de todo... Vamos a decir los años 40, 50... Era la compra y venta de maíz, cacao, cera... Y, produ y demás rubros agrícolas. Y tapones de vagab. No sí, sabía lo de tapones de vagab. Sí, eso, era, eso era parte... Y la, y la silla... La silla de caballo, la... Exacto, pero te estoy hablando de una actividad comercial que tenía que ver, una, que tenía una relación con el asunto del tren, del, de, bueno, en, por el asunto eh, del transporte. Las importaciones bueno. eh, aquí en, la, en el Cibao se traían al puerto de, de, de Sánchez sí. y transitaba... Todo el Cibao. Sí. Hay o sea, que, vamos a terminar, dejar esto, que la niña termine. Eh, ante todo esto, cuando hablo de importantes empresas, marcas nacionales e internacionales, aquí tenemos dos. la pizza y la de los hamburgers. Burger King no, y Domino. Está, sí, pero está Cesar sí, sí, sí, Pizza. ¿Cómo se llama? Cesar que no yo quiero. Tres, tres. No, no, ese ese, ah, es americana. Es la cadena de pizzerías. Pizza pizzería. Hut, Domino's y Burger King. Y, y ahí José está anunciando a Kentucky Fried Chicken. Que se fue. Se, y sería y se importantísimo ah, no si sí, se estuvo y se fue. McDonald's. O sea, hay un sinnúmero de cadenas importantes que en, en pueblitos como La Vega, no, hay supuestamente varios, más hay, pequeño que sí, este, sí. Y, y, ni la, de decir y sobre San todo Santiago, la cadena de supermercados. En, en cadenas la Vega. de supermercados en La Vega te están abriendo un bravo. También. O sea, nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Tú necesitas no, más supermercados con lo que tenemos. Mi amor, yo, no me ref, yo sé que tú estás. Eh, queriendo dañar la cosa, o sea, me refiero, Amado, es a esas inversiones de importantes marcas no, no. que no llegan a los pueblos, tú tienes que buscar el porqué, porque te, te indagan, te investigan y dice, bueno, ahí, ahí está la situación de que es un pueblo que no genera recursos, no genera la cantidad eh, de dinero para gastar, es un pueblo donde la tasa de desempleo, el dinero que, que llega... No es el, el, el ir y venir Cuando tú tienes industria Cuando tú tienes empresas, la gente trabaja Cuando la gente trabaja, la gente gasta Cuando tú tienes empresas de servicios Que su personal es muy limitado No es lo mismo cuando tú tienes 100 y 200 gente trabajando Cuando tienes un personal de 50 gente a que tenga muchos pequeños negocios De uno o dos personal Entonces, ante todo esto Debemos de buscar qué realmente Tiene San Francisco de Macorís ...que no logra ese avance para ser una tercera o una cuarta capital... ...una generación importante al Producto Interno Bruto... ...y no tenemos ese auge de movilidad de dinero... ...no tenemos ese auge de empresas importantes en nuestro pueblo... ...y lo conecto con lo que planteabas... ...con la imagen que posiblemente se tenga de San Francisco de Macorís... ...la unificación de los representantes a nivel comercial... ...y de las diferentes uniones de, las, eh, de los barrios de nuestro pueblo... ...ante todo esto tú ves una panorámica que te ha limitado a que tu ciudad esté en un punto mucho más avanzado, teniendo posiblemente todas las condiciones, pero hay grupos o sectores que hacen que esto se limite. Señores, la unión hace la fuerza.